Sí... ¡Está Ay. mirando! <risa> ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy yo, Illuminatus uh, No es lo que creen Solo estaba viendo un poco de arte ¿Ah? Hablando de arte ¿Eres fan de este canal? ¿Te gusta el arte? ¿Has creado alguna vez una hermosa obra de arte que quieres compartir <risa> con el mundo? <risa> pues muy bien Haz una ilustración con la temática de Dross Contratanos y esta aparecerá al final del video Puede ser un dibujo, un okay, poster, claro. un meme, eh, lo que sea, no importa las mejores obras aparecerán junto a tu nombre al final del video. Para participar, sube la imagen a Instagram, etiquétame ah, y puedes eso. usar el hashtag Dross vs Thanos. Y si tu obra de arte es muy genial obtendrás una gran sorpresa. ¡Oh, genial! Y bueno que gané Lata. Ahora <risa> <falla> Sí. <risa> ah, ok, Ganó la oferta. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo Surti. Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Así que vamos a reaccionar al y la TPH de illuminatus de los los chistanos este hace más largo así que bueno Ahora, original salió hace varios meses creo que fue en, sí, a finales de diciembre pero bueno no, me, no tuve el tiempo y estuve esperando que iba a grabarlo después, eh, después pero no no se, me, no se me dio el tiempo no iba a hacerlo ¿no? cuando grabé los dos de illuminatus que, estaba con la, eh, que hice antes creo que en enero iba a grabar después este pero se me pasó los días y bueno, no pude grabar Así que voy a grabarlo ahora, así que Si esperamos, lo vamos a reaccionar y a ver cómo es Este día te voy a hacer el enfrentamiento de los y Thanos, de Rick de la casa de Empeño, ¿no? Así que vamos a ver esto y va Ah, ok, quedamos en Bills reclutando Oye, a Dross ¿Quieres destruir a ¿Escuchaste? <risa> <Oye>. <risa> El reflejo de un ojo De la tierra. Oye, tienes que destruir a danos. ¿Escuchaste? ¿Mm? ¿Qué? ¿Y por qué? <risa> ¿A mí qué coño me importa? Thanos? ¿Qué? ¿Pero por qué a mí? Verga qué? ¿Por qué? Yo vi la película, oh, la de los vengadores, pero... y va que chuta. ¿Qué no entiendes? Te estoy diciendo que el futuro de todo el universo está en tus manos. Si no lo matas, podría borrarte a ti, a la tierra, e incluso a mi pija. No te clave un bobo discurso sobre ser un héroe. No importa. Solo hazlo. Eso es todo. Vámonos, Luis. A ti huele a mierda. <risa> Oh, qué muerto El coño de su madre, ¿por qué a mí? <risa> ok Así empezó Ilumina pues, A ver Comprende, ¿verdad? mundo desconocido Ah, <risa> es como un crossover de todos los pubs de, de iluminatus menos mal que ya ha visto algunos y casi todos ¿Eh? nah, no está boxeando ahora sí ah, voy por ti ok hmm. qué pasa <risa> La máquina sufrió una descompostura. Chinga madre. Es ¿Sí? Ok. ¿Ah, ¿Puedo ayudarle? Danos. ¡Hola, buenas tardes! Mi libro ah, eh. está a la venta. Bien, Luna de un putón. Genial. <risa> Luna de un putón. <risa> El protagonista de Dallas. <risa> famoso microbio <risa> Nada demandó a Dios por usar su imagen en el libro Es un estupido psicópata de Ah, <risa> es que es que <risa> es Esto es interesante, es un libro muy pendejo Es uno de esos <risa> libros que tienes en el baño, pero no para leer, ¿me entiendes? No nah. <risa> ¿Qué me habrá querido decir? <risa> Voy a echar un vistazo. ¿Qué bien. Es gay, bien. No, ¿Eso es todo? ¿Ese es todo el libro? Son solo 500 páginas con la palabra coño y el dibujo de un pito. <ríe> ¿Cuánto esperas conseguir por él? Mil millones de dólares. Te daré mil millones de putazos. <ríe> eh. No sé si algo tiene que ver, pero había un influencio, no me acuerdo bien, hace como dos años, argentino, que en un libro de Harry Potter, tacha la palabra Harry, puso la palabra concha, concha, y vendió esos libros, vendía una cantidad absurda, eh así que no es muy distinto a esto. Pero básicamente... Son los siete libros de Harry Potter Pero cada vez que dice la palabra Harry está tachado Y arriba dice concha ¿Eso es todo? Ese es todo el libro? O sea, ¿ustedes entienden que yo Me tomé una semana Del trabajo para hacer esto? <risa> ah, creo que era Santi Mateo, no sé sea, algo así no, Ya no me acuerdo, ya va a tener a uno y muy pelote ¿Te esperas conseguir por él Millones de dólares Te daré mil millones de putazos <risa> Mejor me mientras más me lo mamas me crees Mejor voy a darte una coca y te meto la pija en la boca oh, señor de tu madre! Métetela por el culo, huevón! No, mejor déjame llamar a mi experto en mierda, haré que venga aquí lo verá Y te <risa> prometo que sabrá todo lo que hay que saber de él, ya regreso a ah, ver ¿eh? Este libro no ¿Sí? va vale a vergar. Voy a dejar esperando a ese metalero Metalero <laughs> Ok No andas ¿Qué estás buscando hijo de puta? Mi guante infinito. Creo que lo pusiste en este cajón la última vez que estuviste aquí Nos vemos <laughs> ¿Qué más? ¿Por qué me miras como un trolazo? Luces como una puta calva ¿Lo sientes bien? ¿No lo sentías distinto esta mañana? ¡Ay, ah, eh. ¿De mm -hmm. verdad? ¿Dónde está mi guante? ¿Qué? Oh. ¿Lo tienes en tu mano? Este no es... ¡Mierda! Estos son de los que compras My en one. la calle en tres bolívares ¿Qué ocurrió con mi guante? Troce lo robó ¿Qué? <risa> Ay, de verdad. No puedo solo. Estoy envergado, molesto y hasta en las pelotas. Quiero mi guante de vuelta. <risa> Ay, yo te revive a mi hermano por si no te explotaré la rodilla la ¿Mm? ah. <tose> espera espera no puedo hacerlo como que no tu guante tiene un botón de reset pueden deshacer lo que hiciste un <tose> botón de reset <recete>. <tose> tiene un botón de reset pueden deshacer Felicia? lo que hiciste espera por favor es que Dross me robó mi guante Hmm, entonces, no me queda más que matarte. Disculpa, debo detenerte. What? ¿Qué mierda? No puedo aceptar que mates a Thanos. Debemos detener a Bros. ¿Quién chinga a Bros? Bros. <risa> tiene el poder de alterar todo el universo. Si no lo detenemos, todos seremos Bros. ¿De qué estás ¿Eh? hablando? Oh. No. <risa> ya está empezando. <risa> Oh, ¡Ah, yeah. ya! <risa> ¡Ay, me está gustando! ¡Es hora <risa> de comer, niños! ¿Eh? ¡Ahí va, <risa> ¡Mira, imbécil! ¡Bobo! ¡Pedófilo! <risa> ¡Pero qué mierda! ¡Ni una <risa> eso está permitida! ¿Qué? ¿Fue un chiste tan bueno? Mira, la verdad es que no ¿Qué? <ríe> Como no <dro> infectar el multiverso? <risa> ¡Hola, buenas tardes! ¡Te dije la de tres cuartos, no de cinco octavos ¡De okay. <ríe> de la madre! <risa> ¡Hola, buenas ah. tardes! ¡Se encuentra pésima por ahí! ¿Quién es él? <risa> <risa> ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos? Debemos atacar. No, podemos ganar. <susurra> Estamos solos. No, nos... No estamos solos. <risa> ¿Quién vino? ¡Hola! Ah. ¡Soy el Troll! <risa> <risa> Tenemos no un estamos? plan bueno para destruir a Drog, pero me tienes que escuchar. <risa> ok, contigo. No, él le está agradeciendo a Iron <risa> A <ver>. Oh. <risa> A los <falaz. risa> Wow. Me <risa> <risa> No buenísimo. Ah, sí, más que lo Oh, rap. Hola, pista. A ver, me canto. A ver, me canto. No se cae el que Ah, pues mamado. <risa> ah, ok, en escena. Ok. Hola. <risa> Dos <Indo> feministas. <risa> Hola. Hola, Peach. Muchos amigos. Buenísimo. Oh, me encantó Ay, <ríe> oh, ya esperar la parte 2 que saldrá capaz Y veremos después cuando salga capaz Mi tarea de año más seguro no, Porque eso le llevó demasiado trabajo La visión ya la la se nota, ¿no? Que está, está bien hecho, ¿no? Para ser en YouTube es para muy bien hecho Y se nota el trabajo que hizo en minutos, ¿no? Así que, bueno y ok gente, porque me gustó este video, si te gustó la eh, invitación puedes dar una me like, gusta, pues compartir el video, pues a este canal para más videos de Y bueno, creo que bueno y dejar el video original de Minero, los abajo en la descripción. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye chao, adiós, bye bye, bye bye.